Hola amigas, yo soy Rocío y esto es Risas Rizos en Español, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. En el video de hoy voy a hablar sobre el corte de mi cabello. O sea, mi cabello se ve un poco más corto, ya que esto es la segunda vez que me hicieron un recorte en mi cabello en menos de tres meses ya. Y ahora voy viendo fotos de what like cuatro meses atrás y extraño a mi cabello largo ahora que lo extraño quiero hacer un reto o sea un challenge para tratar de crecer mi cabello un poco más rápido, un poco más largo, en menos tiempo. Y si quieren participar en este reto, entonces por favor miren este video. Vamos a hablar sobre todas las cosas que voy a hacer en estos meses. No se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía, por favor. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe, suscríbete. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana. Porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones. Cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube Y así puedes tener todos los updates Todos los videos donde voy hablando sobre mis cambios Y a ver si mi cabello sí de veras está creciendo Ok chicas, muy rapidito Si me están siguiendo por Instagram Entonces ya saben que yo me mudé de New Orleans A una ciudad que se llama Baton Rouge Que es como más de una hora de donde yo vivía antes Encontré a una estilista que es certificada en cortes de diva cut O sea, cortes para cabello rizado Pero yo no creo que ella entendió mucho del tipo de cabello que yo tengo porque como muchas de ustedes ya saben la área por detrás de mi cabeza es más seca y también se encoja más rápido y se encoja más que otras partes de mi cabello y en aquel tiempo yo tenía el cabello hasta acá ok cabello rizado hasta acá o oh, oh, acá ok y cuando ella me lo cortó o sea no lo cortó parejo esa área por detrás de mi cabello cuando ella lo cortó se encojó como así cuando ella trató de hacerlo parejo entonces las otras partes ella lo cortó así y por detrás de mi cabello se encojó más y en tratar de hacerlo parejo se encojó, anyway al final del corte me quedé con cabello más corto de lo que yo, de lo que yo quería y bueno pasé mucho tiempo poniendo mi cabello en una piña o un moño hasta que se me creció el cabello un poco más y bueno para el fin de semana de Essence Fest que fue hace poco unos tres semanas atrás. Yo trabajé en un evento. Allí en Sephora. Donde había una estilista de Diva Curl. Que él era estilista con más experiencia. Que aquella otra persona. Y él me ayudó a hacer el cabello un poco más parejo. Y aunque mi cabello se veía más saludable. Y más parejo. Obvio. Él tenía que cortar un poco más de mi cabello. Y así me encojó más. O sea ya tengo el cabello más corto. Y aunque yo siempre he sido la persona que habla de strength over length o sea la fuerza del cabello sobre o en vez de la longitud del cabello que es más importante tener el cabello más saludable en vez de cabello más largo y dañado a veces extraigo el cabello más largo el otro día vi unas fotos donde mi cabello era más largo y así de negro como antes y yo como que ya extraño el cabello que yo tenía antes entonces lo que yo quería hacer es un reto de cabello más largo pero también saludable porque yo sé que es posible en tener los dos en tener cabello saludable pero también largo entonces en este video voy a hablar sobre todas las cosas que voy a tratar de hacer en estos meses para alcanzar el cabello más largo dicen que tu cabello crece como media pulgada cada mes o sea 6 pulgadas durante un año el reto que voy a tratar de hacer es 3 pulgadas en bueno unos tres meses y medio quiero terminar el final de este reto el 9 de noviembre que es mi cumpleaños y estamos empezando al final de junio entonces tenemos agosto septiembre octubre un poco más de tres meses entonces si hablamos en serio ok, like tres meses y medio tres pulgados podemos hacer tres pulgadas ya medí mi cabello y tomé seis medidas aquí encima de la cabeza también tomé dos medidas arriba de las orejas y la última medida que tomé fue dos por detrás de la cabeza o sea por la nuca también la derecha y la izquierda les sugiero que si van a hacer este reto que también toman fotos de tu cabello y también que toman medidas de esas mismas áreas yo voy a tratar de hacerlo usando estos productos y estos métodos estos remedios y ya yeah. la primera cosa que estoy haciendo es tomando vitaminas para el crecimiento del cabello un suplemento que yo mencioné en un video más de what, like cuatro años atrás ya eh, son los su suplementos de phyto phyto Phener o algo así allá abajo en la caja de descripción voy a poner el nombre de el suplemento de la vitamina es pastillas sí me ayudó muchísimo con el crecimiento de cabello cuando yo perdí los rizos del daño de calor cuando yo estaba tratando de crecer el cabello más saludable y como ahora todavía tengo menos de la mitad de esta botella de biotina 10.000 voy a tratar de terminar estas pastillas antes de comprar las pastillas de Phyto. Recuérdense por favor que si están tomando pastillas para el crecimiento de cabello debe beber bastante agua porque en tomar estas pastillas a veces te dará un poco de acné ok entonces en tomar más agua eso te va a ayudar a regular Regularly, a calmar el acné A no evitar el acné Pero también en beber bastante agua Eso también te ayudará con el crecimiento del cabello Ok, so, biotina 10 10,000 Voy a tomar una pastilla de biotina cada noche Y también lo que voy a hacer en la noche Es hacerme masaje con el aceite de ricino negro jamaicano Jamaican Black Castor Oil Este aceite tiene propiedades increíbles Especialmente para el crecimiento del cabello O sea, hace el cabello que está creciendo de tu cabeza más fuerte ok otra cosa que hago con el aceite de resino negro jamaicano es usarlo también en las puntas cuando voy a dormir a veces duermo con mi cabello en una piña pero lo que yo he estado haciendo es dormir con mi cabello en un moño bien flojo como les dije hago un masaje con el aceite de resino negro jamaicano en mi cuero cabido lo que me falta en las palmas Voy y aprieto a las puntas así bien suavemente solo para aplicar un poco más de ese aceite de resino negro jamaicano a las puntas para protegerlas mientras voy a dormir y lo guardo ahí adentro de ese moño solo para que este aceite trabaja un poco más. Mientras estoy dormida Otra cosa que voy a probar es este producto De CurlSmith Es el Scalp Stimulating Booster O sea, para estimular el cuero cabelludo Esto ayuda a fortalecer Los folículos, que es donde Crece el cabello Si tienes el folículo más fuerte, entonces obvio El pelo que crece de ese folículo Va a crecer más fuerte también Esto lo voy a aplicar al cuero cabelludo cada mañana Y si voy a lavar mi cabello en la mañana Entonces también lo voy a aplicar después. Pues de lavar el cabello ahora en lavar el cabello voy a continuar de clarificar y lavarme el cabello usando productos que me están mandando para probar para hacer reseñas aquí en youtube pero quiero seguir haciendo los tratamientos de acondicionadores profundos más frecuente o sea antes lo hacía cada semana una vez a la semana pero ahora que estoy lavando el cabello un poco más frecuente en probar tantos productos voy a hacerlo dos veces a la semana y el que voy a usar más es este de Shea Moisture es el yuca plantain Anti-Breakage Strengthening Mask esto es un tratamiento que yo mencioné antes en mis videos me encanta muchísimo esta máscara de Shea Moisture y también los otros productos productos de esta línea porque ayuda muchísimo con la fortaleza del cabello con el crecimiento el salud del cabello lo que voy a hacer es un tratamiento de acondicionado profundo dos veces a la semana y si puedo voy a usar este de Shea Moisture si no voy a usar uno de los otros que me están mandando pero prefiero usar este otro producto de esta línea que voy a usar es el Shea Moisture Yucca and Plantain Anti-Breakage Strengthening Styling Milk este leche es más como crema o loción para el cabello y yo lo uso más para peinados recogidos o peinados protectores. Protective hairstyles, estilos para proteger el cabello. El peinado que me encanta usar más, especialmente con este producto, son los dos twists por los lados de mi cabeza y formando como un moño aquí por detrás de la cabeza. Ese moño y también cualquier otro peinado que voy a hacer usando una cola, lo voy a hacer floja. No lo quiero hacer bien apretado porque en hacerme peinados apretados puede quebrar el cabello como a la mitad el cabello y eso no me va a ayudar a mantener la longitud de mi cabello so, como les dije este anti breakage strengthening styling milk lo voy a usar con mis peinados recogidos también lo voy a usar como un acondicionador sin enjuague cuando no estoy usando los otros que me están mandando sé que hasta ahorita me estoy recordando que no creo que mencioné esta cola. Esta es una cola de satén esto lo uso cuando duermo, cuando pongo mi cabello en una piña o un moño flojo para mí esto ayuda más en vez de las colas que son de elásticas que para mí esos son un poco más fuertes que este de satén como este reto me va a tomar un poco más de tres meses. También quiero probar unos remedios raros que encontré por interest, interest por internet y también por Pinterest. Quiero tratar un remedio cada mes y quiero que ustedes escogen el primer remedio que voy a probar. Tenemos tres opciones, ok? El primer que tenemos es el tratamiento de jugo de cebolla que aplicas al cuero cabelludo. El segundo es un rub de ajo que también lo aplicas y haces masaje al cuero cabelludo con ese ajo. Y el tercero es uno que muchas de ustedes ya saben que es el Rice Water Challenge, el reto de agua de arroz. Eso lo probé hace unos meses atrás, pero no me gustó tanto. O sea, no, o sea, ok. Déjame ser honesta. No terminé el reto porque no, no, no, like, no me gustó mucho, ok. Y bueno, no importa porque me corté el cabello durante ese mes, anyway. Pero ahora que estoy de veramente tratando de crecer el cabello, voy a tratarlo. Cebolla. Ajo o agua de arroz. Avísame cuál de los tres quieres ver primero. Otro tratamiento que yo he querido probar es una máscara de aloe vera. Eso lo voy a hacer una vez al mes durante este reto. Si quieren saber cómo hacer este máscara o este tratamiento, voy a subir un video. Es a, bueno, antes de que el mes de julio termina y así si quieres probarlo conmigo lo podemos hacer juntas ok bueno chicas ya siento que este video es demasiado largo y lo siento mucho si tomé mucho de su tiempo pero les quise compartir lo mucho que yo podía de este reto ya decidí que el reto lo voy a llamar el length and strength challenge el reto de longitud y fuerza ya siento que va a ser imposible tratar de traducir eso en un hashtag pero por ahora eso es lo que voy a usar como les dije 3 pulgadas en 3 meses yo digo que es posible si alguna razón no llegamos a las tres pulgadas por lo menos ya sabemos que tenemos el cabello más fuerte y eso es más importante si quieren seguir a este reto por favor no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía y de apretar a esa campana de notificación para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en youtube si vas a participar en este reto por favor mándame mensaje por instagram como un mensaje privado si quieres y así puedo tomar notita de tu nombre y te voy a mandar mensajes solo para you ¿no? Know, hacer un check-in para averiguar si todavía estás haciendo estos tratamientos, usando estos productos y cosas así. Si no tienes página de Instagram, no importa. Me puedes dejar un comentario abajo diciéndome que Rocío, sí voy a participar en este reto y mándame tu correo electrónico o si quieres mandarme un mensaje privado aquí en YouTube con tu correo electrónico, entonces también te voy a mandar mensaje por email para hacer esos check-ins y averiguar si estás intentando este reto ok como les dije ya creo que este vídeo es demasiado largo si les gustaron este vídeo por favor dale dedito arriba y no se les olviden de suscribir es la tercera vez que voy a mencionar eso suscribir a este canal si no lo han hecho todavía y yo creo que eso es todo como les dije ahí abajo en la caja de descripción les voy a dejar toda la información sobre todos los productos los remedios los tratamientos que mencioné en este vídeo Listo allá en la caja de descripción. Ok, ya siento que esto, estoy hablando demasiado. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.